Bien, vamos a hacer un pequeño jueguito con todos los conceptos anteriormente aprendidos en los videos sobre planilla de cálculo. ¿tá? Porque también se puede jugar. Vamos a hacer el juego que hacemos siempre en clase, que es el de encuentra la tortuguita o encuentra la pelotita o lo que fuere. Y atención que esto sirve también para gente grande. Por más que manejemos conceptos así, para chicos de entre 12 y 14 años o, o entre 11 y 14, también sirven para chicos de menos de esa edad y para gente grande así que vamos a ver eso lo primero que hago como siempre es tocar aquí el ángulo superior izquierdo y agrandar las celdas vamos a ponerle 32 ¿está? porque esta vez vamos a hacer un juego lo que vamos a hacer ahora es delimitar un a ver un espacio de 5 por 3 está bien 5 celdas por 3 celdas o 5 cinco, cinco columnas por 3 filas o 5 columnas por 3 renglones está a eso clic derecho formato de celdas le vamos a hacer un borde le vamos a poner un, no sé, un estilo, por ejemplo, este me gusta, este. Color negro no, vamos a ponerle un color así. En vez de fino vamos a ponerle personalizada, o sea, anchura personalizada. Y le damos hasta 5. Hasta 5, ¿está? Una vez que logramos el borde que queremos, le damos borde, borde, borde, aceptar. Aquí tenemos la sección del juego. ¿tá? Acá adentro nosotros vamos a esconder a una tortuguita y le vamos a decir a la persona que tiene que encontrarla. En una de las celdas va a estar. Lo que voy a hacer es centrar las celdas. Voy a tomar todo esto que está acá y le voy a dar centrar, alineación, centro. ¿Está? Para que cuando yo escriba algo no se me escriba a la izquierda, se me escriba en el medio, ¿está bien? Lo que sea que yo escriba. Control-Z, Control-Z. Muy bien. Ahora acá lo que voy a hacer es una cosa. Voy a escribir un sí simple, lo más simple posible, que simplemente mire qué pasa en una de esas celdas. Y es más... Voy a pintar esta celda, vamos a pintarla de un color similar al que están los bordes, ¿eh? borrabino o algo así. La dejamos así y nosotros sabemos que ahí está la tortuguita. Lógicamente que esto no tiene que estar pintado de ese color porque si no estamos deschavando todo. Estamos diciéndole a la persona a dónde tiene que hacer clic o a dónde tiene que poner o escribir algo. El juego consta en que la persona venga acá y diga la tortuguita está acá y ponga una X por ejemplo y la máquina le diga no, ahí no. Después venga para acá y ponga, no sé, una letra cualquiera. Por ejemplo, la E. No, ahí no está. Venga para acá y ponga. No, ahí no. Hasta que le da acá y la máquina le dice, la has encontrado. La has encontrado, tío. Hostia. Oh, ¿Está bien? Eso es la, esa es la idea. Control Z, Control Z, Control Z y Control Z. Yo voy a pintar esto mientras esté programando. Una vez que el juego esté listo, lo voy a despintar. ¿Está bien? Vengo acá y hago así. Es igual sí. Sí. Si no viste el concepto de distinto de nada, te recomiendo que veas los videos anteriores. ¿Está bien? Porque yo ahora no voy a explicar otra vez lo mismo. Voy a hacerlo rápido y ameno el video. Si E3, E3 distinto de nada, o sea, si E3 es algo, entonces escribir has encontrado a la... ¿Has encontrado a la tortuguita? La has encontrado, tío, o tía. Has encontrado a la tortuguita. Y si no, decir, busca a la tortuga dentro del recuadro púrpura. Es algo así el, el color. Tengo un sí que tiene ¿cuántos cuerpos? Tres, ya lo hablamos eso. El primero, ¿cuál es? Comprobación lógica, es este. ¿Cómo se delimita? Por el punto y coma. Cuando pones punto y coma, terminás con lo anterior y abrís la puerta a lo posterior. Terminás con lo de antes y empezás con lo siguiente. Por lo tanto, la comprobación lógica termina aquí, ahí. Si E3 es distinto de nada, ¿qué quiere decir? Que si, si en E3 hay algo, ya lo expliqué antes esto, en los videos anteriores. Si E3 es algo, entonces decir, has encontrado a la tortuguita. Y si no, y si no, fíjate cómo delimito, decir busca a la, opa, a la tortuga dentro del, ah, el profe escribe medio medio mal, busca a la tortuga dentro del recuadro púrpura, ¿sí? Bien, vamos a darle enter. Entonces me dice, bueno, vamos a achicar un poco la letra porque veo que me fui un poco, ahí va. Me dice, busca la tortuga dentro del cuadro púrpura. Voy a, a quitar este color de acá, le voy a poner sin relleno. ¿tá? Nosotros sabemos que está acá la tortuga, pero vamos a hacer una prueba. Escribimos cualquier cosa acá, una F o doble F, ¿no? nada. Escribimos acá, este, cualquier cosa, nada. Escribimos acá, ¡has encontrado a la tortuguita! La has encontrado. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué problema tiene este juego? El primero es que no hay ninguna tortuga, nada, mentira. El primero es que puedo hacer trampa, porque si yo no sé dónde está, mirá, empiezo, pongo algo acá, algo acá, algo acá, algo acá, empiezo a llenar de cualquier cosa hasta que me diga, la has encontrado, Ay, ah, va, la encontré, está listo, qué divertido un juego así, ¿no? Bueno, vamos a darle un poco más de suspenso a la cuestión, control Z para deshacer todo, mirá cómo insisto en eso, control más Z, Voy a hacer otro sí acá abajo, que observe, que revise, que mire, a ver si están haciendo trampa los jugadores de este juego. Entonces, hay una función que cuenta las celdas llenas. Si yo logro decirle a esto, contame las celdas llenas de acá. Si hay más de una celda llena, entonces es trampa. Porque puede haber cero, o sea, no empecé a jugar. Puede haber una, estoy jugando, pero si hay más de una ya es trampa. Entonces yo, en vez de hacer esto, esto, esto, lo que tengo que hacer... Es lo siguiente. Pongo algo acá. Si no era, ahí lo borro y pongo acá. Si no era ahí, lo borro y pongo acá. Hasta que encuentro la tortuguita. ¿ta? Esa es la idea. Vamos a hacer un sí acá abajo. Este es el sí que solamente revisa a ver si encontraste o no encontraste la tortuga. Este va a revisar a ver si estás haciendo trampa. Y después vamos a fusionar. mira Contará. Se llama así la función. No sé por qué. Contará. Y le voy a indicar todo este rango que está acá adentro. Que va desde B2 hasta f4 ¿sí? ¿qué te da eso? cero porque acá no hay celdas llenas hay cero celdas llenas si la quiero llenar a la celda le pongo fg por ejemplo y me dice 1 pon cualquier cosa ahora hay dos llenas pongo otra cosa ahora hay tres llenas esto es para que veas que detecta cualquier cosa una arroba 4 pongo un numeral 5 o hashtag, como le quieras decir. Y así, escriba si yo escribo mi nombre, también lo detecta como una celda llena. Hay 6 celdas con contenido. Entonces pregunto, si yo tengo una función que me muestra las celdas con contenido, ¿no la puedo meter adentro de un sí? Para que si las celdas contadas son mayores que una, entonces algo y si no, no sé qué. Vamos a probar, vamos a bajarlo a tierra esto. mira esto. Es igual si a. Estoy dentro de la comprobación lógica del sí todavía. ¿eh? Contará todo este rango. Mayor que 1. Entonces, mirá cómo cambia ahora, porque el sí tiene una comprobación lógica mucho más extensa ahora, y mucho más compleja. Si el conteo del rango B2 a F4 es mayor que 1, o sea, si hay más de una celda escrita, entonces le voy a decir, le vamos a decir, estás haciendo... Trampa. Y vamos a ponérselo con signos de exclamación. ¡Estás haciendo trampa! Así le vamos a decir. No, estás haciendo trampa. No. ¡Estás haciendo trampa! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué también? Te pego afuera, te rompo todo. ¿Tá? Así le vamos a poner. Si sí, el recuento de este rango es mayor que uno, entonces decirle estás haciendo trampa. Y si no, nada. No le decimos nada. Nada de nada. Mira esto. Si. Sí, Pasa esto, entonces decir, estás haciendo trampa. Y si no, no decir nada. Comillas, comillas, quiere decir nada. Entonces, listo. Vamos a ver si funciona. Voy a jugar con la letra O. Pongo una O acá. Busca la tortuga, no sé qué. Pongo una O acá. Estás haciendo trampa. ¿Ves cómo se da cuenta la planilla? Peñarol, inteligencia. Pero tiene otro problema este juego todavía por resolverse. ¿Pero qué podemos esperar? Que si yo sé dónde está la tortuguita, ahí, por más que yo haga trampa, igual la máquina me permite jugar. Me dice, estás haciendo trampa y has encontrado la tortuguita. O sea, no, no, no. La idea acá es que si haces trampa, la máquina no te diga dónde está la tortuga. Entonces para eso tenemos que fusionar los dos síes. Y ahora viene algo de razonamiento directamente. Jerárquicamente, ¿cuál es más importante? ¿El sí que encuentra la tortuga? ¿El sí que revisa si encontraste o no la tortuga? ¿O el sí que revisa si estás haciendo trampa? Pongámonos a pensar, si estás haciendo trampa, no vale que encuentres a la tortuga, ¿no? Por lo tanto, el más importante es el de hacer trampa primero. Está haciendo trampa el jugador? Entonces que el juego no funcione. No está haciendo trama el jugador, perfecto. Entonces que encuentre la tortuga. Sin excepciones. ¿Y cómo hacemos eso nosotros? Control Z, control Z, control Z. ¿Cómo hacemos? Ya sabemos que acá hay otros sí, así que no vamos a escribir en esta celda, porque si escribimos acá, sobreescribimos todo esto, ¿verdad? Vamos acá abajo. Y vamos a poner, es igual, si contara rango mayor que 1, entonces... solo. Puedes escribir una celda por, a la vez. Si sí, el recuento de celdas llenas entre B2 y F4 es más que una, o sea, si está haciendo trampa la persona, le vamos a poner solo puedes escribir una celda a la vez. Y si no, si no está haciendo trampa, si el sí cae en el valor falso, entonces ahí ponemos el sí que revise si encontraste la tortuga o no. Una vez que la máquina censa o registra o entiende, entiende que no estás haciendo trampa, ¿a dónde va a ir a parar el sí? ¿Al valor verdadero o al falso? Mirá la, la prueba lógica. Contar y ver si es mayor que uno la cantidad de celdas escritas. Si es mayor que uno va para valor verdadero. Sí, es mayor que uno, por lo tanto, solo puedes escribir una celda a la vez y se va. Termina ahí. No sigue mirando a ver qué pasa más adelante y todo lo demás. Entonces... Y si esto no es cierto, si esta condición lógica no se cumple, entonces el sí va a saltar al valor falso, que es el que vamos a escribir ahora. Y ahí vamos a enchufarle otro sí. Peñarol, inteligencia. Si sí. esto distinto de nada, entonces... ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado! ¿Sí? Hacemos así. Le ponemos, si encuentra la tortuga, le ponemos eso. Y si no, le ponemos, debes, debes escribir algo en las celdas que están dentro del recuadro. Me va a quedar medio largo el texto, pero no importa. Ahora, cierro un paréntesis y cierro el otro. El sí anterior era distinto, si vos te fijaste. En este tengo que cerrar los dos paréntesis porque yo abrí dos paréntesis. Cada vez que abro paréntesis tengo que cerrarlos después. Vamos a darle Enter. Vamos a achicar un poco la planilla. Así. Debes escribir algo en las celdas que están dentro del recuadro. A esto y a esto lo vamos a poner de color blanco para que no molesten. Para que no se vea. Va a estar actuando. Eso va a estar funcionando. Si vos ves, aquí está escrito un sí y aquí está escrito el otro. Pero no se van a ver. Debes escribir algo en las celdas que están dentro del recuadro. Bien, yo me encuentro con esto. Y digo, bueno, vamos a escribir algo. Voy a escribir Tito. No pasa nada. Pepe. No pasa nada. ¡Ah! Solo puedes escribir una celda a la vez. ¡Ah! Bien. Entonces saco a Tito y saco a Pepe y pongo, no sé, F. Y pongo F. Solo puedes escribir una celda a la vez. O sea, la máquina se da cuenta. Pero ¿qué pasa si yo voy a hacer la diversa criolla malentendida? Voy a borrar una de las Fs y voy a poner una F acá, que yo sé que está ahí la tortuga. Voy a poner F, a ver qué hace la máquina, si me deja ganar o no. Solo puedes escribir una celda a la vez. O sea que el sí que revisa si estás haciendo trampa es más importante jerárquicamente que el otro. La jerarquía es esa. El máximo nivel jerárquico en una empresa es el jefe, el dueño, el patrón. Ese es el jefe, es el, el nivel jerárquico número uno, el más arriba. Por debajo de ese nivel están los otros funcionarios. En el liceo, la persona de mayor jerarquía es el director o la directora. Luego están todos los demás. Profesores, las personas de limpieza, los administrativos, ascriptos, los estudiantes. Bueno, en este caso tenemos dos SÍ. Jerárquicamente es más poderoso el que revisa si estás haciendo trampa que el otro que solamente revisa a ver si encontraste o no a la tortuguita. Entonces, vamos a probarlo de otra manera porque todo en informática que hay que probarlo hasta el, hasta el cansancio. Vamos a poner un carácter cualquiera en donde está la tortuga. Felicitaciones, has ganado. ¿Qué pasa si ahora escribo otra cosa en la planilla? La máquina me dirá, no hagas trampa, o me dirá, has ganado. A ver, solo puedes escribir una celda de la vez, sea, ese sí que revisas ese trampa es Implacable. Funciona siempre y pase lo que pase. Acá implementamos las reglas vikingas. Hachazo al medio de la mesa. Así que te mostré dos estilos de sí anidado y un estilo de sí simple. Después vamos a jugar con los equipos de fútbol. En el próximo video, mirá, ya mismo te lo hago. Próximo video vamos a jugar con los equipos de fútbol y vamos a poner un montón de equipos de Uruguay de la Primera Divisional A de la primera divisional profesional de fútbol de Uruguay, ¿está? Vamos a poner todo eso, vamos a hacer un sí con todos esos equipos. A ver qué pasa, te veo en el próximo video.